Aquí lo que tiene es un trujillo. Trujillo. Miren, eh, al comienzo del programa mencionamos que hoy es un miércoles especial. Primero, nuestro segmento con Jesús, donde comenzamos bendecido. Segundo, tenemos la chica del mediodía, reality show, que sin lugar a dudas ya eh, todo el mundo está esperando con estas jovencitas que están buscando oportunidad y de hecho ya la tienen porque eh, pusieron de, de, de su empeño para estar en este reality Show. Y tercero, y es eh, la parte central del programa de hoy, nuestra entrevista con una mujer que sin lugar a duda se ha podido destacar. Es la primera mujer que dirige un equipo eh, de pelota profesional en la República Dominicana. Y ya lleva unos eh, cuatro o cinco años y haciendo un trabajo eh, incluso admirado por otros estadios. Porque sin lugar a duda el estadio Julián Javier, eh, eh, el play eh, per se, es uno de los más bonitos y más acogedores de la Liga Dominicana de Béisbol. Estoy con la dama de hierro, Giselle Infante. ¿Qué bueno tenerte, Giselle? Sí. Hola, hola. Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias por, por venir, sacar de tu tiempo eh, tan ajetreado y con una agenda tan extensa. Pues, eh, precisamente hoy hay juego. Ayer sí. había juego. Sí. Y los días que hay juego, tú estás bastante siempre. rápida. Siempre, sí. Siempre estoy aquí activa con el equipo. equipo. Y nada. Eh, Giselle, eh, ¿cómo te sientes en ser la, la primera y única mujer en dirigir un equipo de béisbol profesional? Bueno, ¿qué te digo? Fue un reto que en el 2013 los señores Giselle me llamaron y me dijeron, Giselle, pasa por la oficina que tengo algo para ti. Yo estoy con ellos desde, desde el 2002. Estuve una temporada afuera, unos meses. Y cuando me dice el señor actor José, Giselle, ¿qué tú estás haciendo esta semana? Digo yo, no, lo que usted quiera, dígame. Ven que te voy a, a plantear algo. ¿Tú puedes ir a San Francisco a dirigirme a algo? Y yo, claro que sí. ¿Cuándo me voy? Dice, no, no, no, espérate tan rápido, no. Pero sí. Entonces, tomé ese reto. Me dijeron que era para la administración del estadio. Es la primera vez. Eh, en toda la República Dominicana, como tú dices, que es una mujer que está administrando. Eh, fue un poquito difícil, porque tú sabes que al principio lo que es Gigantes del Cibao ahora no se parece en nada. No, en no, exacto. Tú, tú a una franquicia eh, que totalmente se administraba en un formato muy diferente, Sí. incluso... Porque tú vienes, eh, trabajas en el sector empresarial y con la familia RICE, que es una empresa eh, totalmente organizada. Sí. Y esa misma imprenta de organización se la han eh, puesto a los gigantes Pero, eh, sobre todo, tú nunca habías estado ligado a un equipo de deportivo. No, no, de, de, no, no, de, de, no, para de nada. Deportivo? Para nada. Siempre mi rol en el grupo RICE fue el tema de mercadeo-ventas eh, desde el 2002. Eh, difícil, porque tú sabes que trabajar con hombres no es fácil. Y ven como que una mujer eh, estar dirigiendo, claro, la parte mía es la parte administrativa, pero es la que va de mano con operaciones, con mercadeo y todo. entonces ya no, tú sabes, tú eres el centro de todo. Exacto. Yo llegar aquí en este escenario donde había un poquito también de, de descontrol, no había una estabilidad, porque tú sabes que nosotros prácticamente empezamos a jugar pelota un mes antes por el tema que había en las situaciones. Y llegar aquí Gracias a Dios por el apoyo primero de los francomacroizanos, que de verdad yo me siento casi ser 56, déjame decirte. Ya. Me siento de verdad sumamente feliz porque he tenido el apoyo de ellos desde que empecé con el grupo RISEC, eh, la misma gerencia también aquí en el estadio, el apoyo de Marianela, que fue mi primera persona que vi, que ha estado con los gigantes desde hace 14 años, y ya esa otra parte comencé y dije, vamos a, a empezar esto con Dios delante y con el apoyo de cada uno. Y nada, me fui a el primer año y ya el segundo año, como uno dice, agarré el, el toro por los cuervos y a partir de ahí ya entonces va todo funcionando de lo mejor. Si sí, cada Gracias. año vemos un estadio que siempre se le hacen unos arreglos sí, y, claro. y ya... Eh, Cuatro o cinco años después. Seis años. Seis Esta años. es la séptima temporada. Ya prácticamente tenemos un 90% de remozamiento que se le ha hecho al estadio. Sí, hemos visto un estadio acogedor. Claro, o y sea... lleno, Roberto. Acuérdate que antes nosotros teníamos tres patrocinadores. Oye, ahora hemos tenido que, que hacer vallas, demás. De verdad no, no, estamos. Gracias a Dios, esa parte. No, y gracias a ti también, donde... que eres nuestro. Eh, comercializador. Nuestra comercializadora sí, aquí sino que, que también agradezco el apoyo Principalmente tuyo, de, de Samir Del departamento de mercadeo Hoy encabezado por el Maza, a, sí. a También a, a nuestro amigo Martín Que sí, fue la que, persona claro, que, que claro. confió en, en, en su primer momento en nosotros Y es así, eso con, combina claro. La parte que, que, que se ha hecho Con lo que es el remodelamiento de, del estadio con la parte publicitaria, de hecho anoche conversaba con un amigo de Santiago eh, que quiero agradecer eh, que Génesis lo mencionó, a la gente de Claro que nos invitó ah, a sí. la zona VIP del estadio que es parte de, de las remodelaciones claro. que ha tenido, nunca había tenido el estadio Juan Javier, no, no un salón nada. VIP donde sí. se pueda ver un juego ya a, a nivel de grandes ligas cómodo, sí. con televisores claro. y todo eso y, y comentábamos sobre eso, que wow o sea la cantidad de publicidad y lo bonito que se ve esa publicidad en el estadio. Pero Giselle, eh, inmediatamente al segundo año, uh -huh. para regocijo de, de todo un todo pueblo, la provincia y otras provincias aledañas que son parte del equipo, tuvimos la corona. Fuimos campeones. ¿Cómo pues, fue eso para ti? O sea, tú llegaste de primera... desorientada porque nunca trabajaste totalmente. con deporte, eh, totalmente trabajar con hombres, no, con peloteros. No es fácil. O sea, bueno, perdón, es como ahorita se me pasó a decirte. A mí siempre me ha gustado el Play, mi equipo anterior, favorito, que no lo voy a decir. No, eso historia, gante, historia, eso hace siete años. Y yo algunas veces iba al Play y cuando tomaba el periódico, la última página que yo vi era la del deporte. Ahora no, ahora lo primero que yo... Espérate, déjame ver cómo estamos. Y el y año el, entero te pasa tú. Tu... El año entero, sí, porque no, nosotros trabajamos los 12 años, lo, perdón, los 12 meses. Así que siempre me mantengo, además me mantengo aquí monitoreando también los muchachos, tú sabes que la mayoría están en grandes ligas. Sí. Te digo que de verdad la parte mía ya, yo soy, bueno, me dicen Giselle Deporte, con eso te lo digo todo. Sí, no, no, no. Y de verdad que, que tú que tú has dado muestra de que las mujeres. Eh, están a la par con él. Claro el hombre. que sí. Porque eh, como te mencioné, trabajar con, con hombres, pero no solamente hombres, sino el tema de pelotero. El sí. deportista es, es, es una persona un poquito difícil de por sí. Porque en el caso tuyo son jugadores que vienen de grandes ligas, sí. jugadores que ganan cierta cierto sueldo, jugadores que vienen de la pobreza a la sí. riqueza. Sí. Y a veces unos complejos, una cosa, unas exigencias, y tú tienes que tener. Todos esos hombres complacientes es difícil. es difícil. Además, canal te respeto. Sí, sí, no, en verdad es difícil, pero tú sabes que lo que es el grupo Reset nos caracterizamos por ser una familia. Allá cada jugador que llega, de verdad llega, eh, llega y se queda contento, porque nosotros eh, tratamos de darle lo mejor. Le buscamos la vuelta al 100%, como tú dices, porque no son fáciles. Pero tratamos de, de ser lo mejor para ellos. Y nada, y mira, así, por eso estamos así, eh, dándole el 100% de, de lo que es el grupo y de lo que es la, la verdadera familia. Tenemos imágenes ahí, cuando se hizo la caravana, que es algo histórico, nunca antes visto en Ajá. la historia de San Francisco de Macorís, se paralizó literalmente la ciudad. O sea, no había tránsito, no sí. había tránsito. Eh totalmente parada la ciudad, ahí vemos a Giselle, eh, ¿te recuerdas esa entrevista? Eh, ah, mírala sí. aquí, acá Ya. Ahí. ¿Eh? y cómo no recordar eso, Roberto, eso fue algo inolvidable. Bueno, mira, yo si creo, me que me en, yo creo que en San Francisco de Macorís San Francisco de Macorís nunca había pasado una caminata como esa, de verdad. El pueblo lo merecía, el pueblo lo quería. Y de verdad hicimos todo por el todo. Y mira, eso fue algo inolvidable. Que esperemos, porque vemos como que este año viene por ahí, eh, como sí, viene bueno, la misma ya, línea. Bueno, con, con, con los indios sí. ya tenemos la segunda corona. Entonces, sí. creo, no creo, yo estoy seguro que este año vamos yo a tener la segunda sí. de los gigantes. Yo creo que sí, que este año va a ser gigante. Dios bueno, ahí vamos a, a, a, a, a, a Rafael del de, de, uh -huh. de equipo de mercadeo. Y de verdad que eso fue algo eh, sumamente histórico. Y. Y algo que se quedó plasmado en la mente de cada franco-macorizano y nordestano, sí. porque era una corona que se, que se tenía deseo, ganas de sí. poder cristalizar eh, ese momento. Tuvimos en, en, el, en la historia de 20 años y algo del equipo, cerca de conseguirla, pero nunca se había cristalizado. No es lo mismo tener el trofeo que decir, por un error... No somos campeones. No, y también el apoyo de, de la familia Rizek. Tú sabes que al ellos ser de aquí, pusieron el empeño al 100% y también parte eh, importante nuestros jugadores. Oye, los jugadores tiraron al terreno su vida. De verdad que ese, sí. ese año fue inolvidable. Fue mágico. Giselle, te, te catalogan como una mujer perfeccionista. Eh, bueno, un poquito Ajá, cuéntame No, perfeccionista no, lo que pasa es que yo trato de hacer lo mejor Tú sabes que aquí yo tengo una responsabilidad para tanto el, los señores Risset como para el pueblo macorizano Y me siento en, en la responsabilidad de lo que hago, tratar de, hacer, de hacerlo bien Pero no perfeccionista, lo que pasa es que me gusta que las cosas sean como debe de ser, y hacerlo para que todo el mundo esté bien. Simplemente claro. eso. Eh, sobre el apoyo familiar, eh, sabemos que tiene una bella familia, sí. tiene una hija hermosa, Ay, sí, que es más grande, grande que está. Más Esa yo. niña llegó sí. de brazos, de, de manos, sí. y ya está más alta que tú. Sí, está más grande que yo. Dios mío, ¿cómo ha sido? Porque tú te mudas a San Francisco de sí. Macorís. Desde septiembre. Desde, desde, bueno, desde septiembre. Tú sabes que tenemos la ventaja de que San Francisco de Santo Domingo es una hora y media. Ellos me apoyan al 100%. Lo que hago es que cuando vienen los fines de semana que que ellos tienen la posibilidad de venir, pues entonces vengo con mi esposo y la niña y me dan el apoyo, porque imagínate, eh, me mantengo también comunicándome con ella por teléfono, llamando, llamándola a cada momento, es un poquito algunas veces, mira, yo estoy aquí desde ayer, ya. yo llego mañana, son tres días, pero como siento ese apoyo de parte de ellos, y ella me dice, mami, te estoy viendo en la televisión, mami, vamos a ganar hoy, mi hija está allá, que ella sabe más de pelota que yo. Es increíble, ella conoce todo. Sí, fanática, el mundo. fanática. No, es fanática. Y eso mismo me hace... Y, sentir. y veo que ella ha, ha influido en sus amiguitas. Ah, ya tiene aquí. Que veo que la Tranque que son sí, fanáticas son, también, que sí. son de Santo Domingo. Sí, sí, en verdad tiene un grupito de amigas y se ha involucrado de una manera tal con... Con También con los mismos muchachos, que me siento feliz y tranquila, porque además mi esposo está con ella ya y ahí tomamos mitad y mitad. Cuando yo no puedo estar con ella ya, pues entonces mi, mi esposo hace la, la parte de papá y mamá y ya cuando estamos todos allá, pues entonces se, se complementa todo. Esta es la séptima temporada, La ¿verdad? séptima. Acuérdate que entramos en el 2013. Sí. Eh, ¿Cuál ha sido tu satisfacción en estas siete temporadas, incluyendo esta que, que está corriendo, dentro del equipo? Eh, bueno, han sido... Y, y, y personal como, como mujer dirigiendo este equipo. Bueno, a nivel personal, de verdad, me siento sumamente agradecida de Dios de darme la fuerza, porque mira, no es fácil tú llegar a un estadio a las 9 de la mañana, como yo llego, y ser la última persona que sale. Pero eso me reconforma, porque primero, los señores Rizet al 100%, de verdad, yo agradezco al grupo Rizet lo que son conmigo, eso es lo primero. A Dios, como te dije, a mi familia, y también aquí al pueblo macorizano. Eh, eso se, se combina todo y eso te hace ser más fuerte. Por más cansada que tú estés, yo puedo estar con los pies hinchados cuando yo llego, pero me siento feliz. A mí me dicen, Giselle, ¿pero qué es lo que usted se toma? Que usted nunca se cansa. Digo yo, no, lo que pasa es pues que me hormiguita. siento... Sí, no yo pa... me dicen la dama de hierro, la dama de acero, la hormiguita, sí, sí. no sé cuántas cosas. Pero es primero porque me siento contenta con mi trabajo. De verdad, yo disfruto mi trabajo. Me siento que cada día que hago el trabajo, la gente como que me toma más... Eh, me dicen, oye Giselle, tú puedes, tú me dicen, Giselle, resuelve. Eso es un. Eh, varias ah, no, personas eso eso, sí. eso, eso eso sí, yo puedo dar fe <risa> y testimonio. Sí, pero al decirte así, al cuando la gente te ve y te saluda, yo me siento contenta y digo, espérate, yo no puedo defraudar. Entonces, por eso es que trato de hacer las cosas al 100%, lo más que sea de mí. y eh, eh, Ya para finalizar, eh, ¿qué innovaciones tenemos en los Gigantes este año? Aparte de que las expectativa... Que vamos a ganar, vamos a ganar. Que, que, que vamos a ganar. Pero qué innovación a nivel de, del estadio, porque veo que cada año eh, siempre eh, eh, se, se pinta, se coloca. Veo que hicieron ahora, del otro uh -huh. lado están haciendo otra construcción. Eh, ¿Cuáles ¿cuál son las expectativas del estadio no eh, El año pasado, acuérdate que hicimos lo que es la gerencia de operaciones. Hicimos un edificio nuevo porque quisimos separar lo que es la gerencia administrativa. No separar, sino que ellos tengan su espacio. Este año eh, pintamos eh, de vino... La mayor parte de los bleachers eh, pusimos ahí unos cuantos Colorcitos a los pisos, no sé si se dieron cuenta sí, de sí, Alusivos a la pelota sí. Y tratamos de seguir con el mantenimiento De que cuando tú vayas con tu familia Tú puedas entrar al baño, te puedas sentar Tú estés seguro, tú sabes que hay Muchos estadios que no tienen una seguridad Nosotros contamos con una seguridad De 80 personas, que tú puedes Estar con tu hijo, con tu hija, con tu abuelo Con tu madre, y eso al fanático Te hace sentir seguro eh, Tenemos muchas vallas de publicidad Nueva, hemos eh, Hecho ocho estructuras adicionales gracias al apoyo de aquí del pueblo macorizano. Sí, que de verdad, aquí. mira, oye, me, nos están apoyando, de verdad. Sí. Les agradezco. Y nada, el año que viene tenemos una sorpresita, no la puedo decir ahora, <risa> pero el año que viene viene algo gigante. Una orejita y después. Eh, no, viene algo bueno, tú, <risa> después tú te vas a enterar. No te bueno, preocupes. mira, eh, Giselle, eh, de verdad que agradezco y quisimos traerte, porque estamos en pelota. Y, y reconocemos en lo personal, bueno, yo tengo las mismas siete temporadas, desde el primer año me integré, eh, gracias a Martín, a Samir Rizé, que se acercaron a nosotros, confiaron en nosotros, eh, y con el apoyo de, de la familia, con el apoyo tuyo, sí. con el apoyo de Mercadeo, ahora dirigido por Rafael Almanza y, y Rafael Tolé, hemos podido eh, también sentirnos cómodos, hemos podido integrar muchos empresarios, que antes pensaban que estar en los gigantes sí. eh, era, había que, que, que, que alquilar o vender la empresa. No, los gigantes tiene tiene la puerta abierta para todos los empresarios. Y además de eso, lo acogedor que ir al estadio Julián Javier. Yo le invito a los fanáticos, no solamente de San Francisco de Macorís, de toda la provincia, de la capital de Santiago, que hemos estado claro. robando mucho dinero. Cibao, fanáticos. que tú sabes que todos somos Cibao, así todos que el somos, cibao, todos somos sí. Cibao. Que, que, que visiten el estadio Juan Javier, que vayan con su familia, porque como lo dijo dice, es un ambiente seguro, veo dentro de innovaciones ahora de seguridad, las las, sí, las la, vallas protectoras. La valla protectora uh -huh a nivel de Grande Liga. Claro, pasa, pero ven señor, acá, es ¿eh? que estamos Grandes Ligas. Sí, totalmente. sí amor, gracias. gracias Hoy tenemos ti, un querido. reality show chulísimo. Okay. Eh, ojalá te pueda quedar un rato con nosotros eh, para que veas el talento de la juventud de aquí de San Francisco Macorís. Gracias a ti. Y agradecerte a ti todo el apoyo que nos has dado, eh, el calor que nos da como parte administrativa, no solamente a mí en persona, sino a todos los franco-macorizanos que visitan en los nordestanos el Estadio Julián Javier. Gracias a ti, ya tú sabes, los esperamos entonces en el play. Los campeones. El Cibao gigante, claro que sí. Campeones. Campeones este año, Dios mío. Señora Infante, gerente administrativa del Estadio Juan Javier de los Gigantes eh, del Cibao. Cortecito ya listo para el reality show La Chica del Mediodía en breve.